Hola, pasemos ahora a explicar la ejecución de la instrucción de almacenamiento SW. Recordemos que esta instrucción utiliza el formato I de instrucción. El código de operación es en este caso 101011. A continuación, codifica dos registros con 5 bits. Primero el registro base que sirve para apuntar a una posición de memoria y luego el registro cuyo valor se va a escribir en dicha posición. Por último, los 16 bits menos significativos de la instrucción representan un desplazamiento que se suma al valor del registro base, ya que la posición de memoria destino de la escritura se especifica mediante el direccionamiento indirecto a registro con desplazamiento. Veamos la ejecución de la instrucción SW. La parte de la lectura de la instrucción en la memoria de instrucciones y la decodificación en la unidad de control es la misma que en otras instrucciones. Por otro lado, debemos leer dos registros del banco, los indicados en los bits 25 a 21, que es el registro base, y los bits 20 a 16, el otro registro. El registro base se proporciona a la ALU como primer operando. Por otro lado, el desplazamiento de 16 bits se toma de la parte menos significativa de la instrucción. Se produce una extensión de signo a 32 bits y se proporciona como segundo operando de la ALU tras atravesar este multiplexor, para lo cual la señal fuente ALU debe valer 1. Por su parte, la señal ALU-OP vale 0,0, lo cual le indica a la unidad de control de la ALU que se trata de una carga o un almacenamiento, que implica una suma en la ALU. El resultado que aparece por aquí es la dirección de memoria en la que se va a producir la escritura. Por su parte, el dato que vamos a escribir en memoria es el dato leído 2 en el banco de registros. Para garantizar que se produce la escritura en la memoria de datos, debemos activar la señal escribir memoria y desactivar leer memoria. Por su parte, como no realizamos ninguna escritura en el banco de registros, la señal escribir registros debe permanecer desactivada en todo momento. Para terminar, el valor del PC se actualiza a PC más 4, de la manera habitual. Un saludo.